En La Tierra, ¿vale? Todos vosotros en la Tierra. Carol está a una distancia enorme, brutal. Estos son no, yo, 40 años, ¿vale? Las estrellas no las vemos moverse, prácticamente, es decir, necesitaríamos muchísimo tiempo para poder apreciar su movimiento, pero se mueven, se mueven de determinadas maneras. Si tenemos la suerte de que la estrella se acerca hacia nosotros, la luz de la estrella, yo en mi detector, la voy a ver más azulada de lo que realmente es. Así que si Carol se mueve hacia vosotros, todos tenéis que sacar la tarjeta... Joder, cómo se nota que... Me habéis para la ciencia, ¿eh? Muy bien, muy bien. He dicho todos. Todos. Eh, estos, a ver, eso es, eso es, eso Somos niños y estamos jugando, ¿de acuerdo? Así que si la estrella Carol se mueve para adelante, todos la... azul, ah. Si la estrella Carol se mueve hacia atrás, su luz se desplaza hacia el rojo, es decir, se vuelve más enrojecida. Bajamos de azul, ¿vale? Venga, vamos a ver si lo logramos sincronizar. Todos abajo, todos abajo. El detector está detectando la, la luz de la estrella. Vamos. Eh, eh, eh. me Bien. Bien, esto es así normalmente. Bien. Ahora, imaginaos que Carol tiene un planeta orbitando alrededor. ¿Qué mejor plan, es tu hija, no? ¿Qué mejor planeta que su hija? ¿Cómo te llamas? Victoria. Victoria es un lindo planeta, se ve claramente que es tipo rocoso 2A, ¿Sí? ¿No? o no crees, ¿Sí? estructura, a lo mejor la zona zona vitalidad, vamos a ver, y como buen planeta, pues está orbitando alrededor de la estrella, claro. Y mira, mira, ya hace, ya hace como sabe, ya hace rotación, si, si vomitas eh... <risa> para tu madre, va? ¿vale? Vale. Bien, vosotros diréis, muy bien, ¿qué estupidez es esto, no? Vale, tú ve, ¡Ah! Y aquí hizo está el truco. El planeta orbita alrededor de la estrella porque la estrella ejerce una fuerza de gravedad sobre el planeta. La estrella Carol es enormemente mucho más masiva que su, que su planeta, ¿de acuerdo? El planeta es mucho más pequeñito. Pero, a pesar de eso, cuando el planeta pasa por delante de la estrella, ejerce un pequeño tirón gravitatorio a la estrella. Es muy pequeñito y será más pequeñito cuanto más pequeñito sea el planeta y más...